Tuyo. Martín Prado Blanco Martín, dime, ¿qué te pasó? No, que yo estaba anoche ahí, el, andaba una muchacha, le dicen la clinecita, amiga de una que era mujer mía, y yo estoy sentado, estamos compartiendo, entonces ella está viviendo con un tipo, entonces el tipo llegó y me dijo, eh, ¿tú estás mandando mandado con ella? Y yo le dije, hombre muchacho, yo no estoy en eso, y, y me dijo, no te preocupes, te la vas a ver conmigo, yo te voy a matar a ti. ¿Cómo? ¿Cómo se llama sí. esa persona? Él le dice, un, el moreno. ¿El moreno? El moreno, pasó, hijo de Cookie, sí. ¿Por qué fue la amenaza que te hizo? Porque él está, él está celoso, creyendo, porque la mujer cuando sube para allá arriba, para la verdad, está allí el mío, él okay. cree que es conmigo que está. ¿Cómo le llaman a ella? A la, a la muchacha. Sí. Marilene Reyes. ¿Y quién es la Kilnejita entonces? La le es la amiga de ella, que yo estaba hablando con ella, estaba con que bueno, yo siempre converso con ella. Entonces él pasó y me, y me amenazó. Entonces yo anoche vine a poner la querella, no, no estaba de que la fiscal, entonces me dijeron que viniera por la mañana. ¿Tú temes por tu vida? Cuéntenme porque de repente me puede matar, entonces yo no estoy en eso, porque yo no estoy en problemas porque yo estoy jodiendo con papeles, entonces no quiero tener problemas con justicia. Entonces tú dices que él está celoso contigo, ¿eh? Sí, porque tiene que ser. ¿Cómo se llama él? él? Le dicen el moreno, moreno. ¿A quién responsabiliza entonces de lo que se pueda Si a mí me pasa algo, lo responsabilizo a él, que porque él, él va, ya ha, ha pasado dos veces por ahí frente a la casa mía, a, casi a tirar mi motor de arriba. ¿Cómo se llama él? Mo, le dice Moreno, el Moreno, el, el hijo de Scuki, que es amigo mío. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Villado Haití. ¿Cómo es el nombre de tu hijo? Martín Prado Blanco. Martín, ¿qué tú haces? ¿A ¿Es qué tú te dedicas? Yo soy de desarrollador y pintor. Yo tengo el taller mío ahí en la, en la, en la salida Jaya. No,